¿Qué tal? Soy Chamiluque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con Portugal en el Junior Eurovision de este año con Nicolás Alves y Anos 70, los años 70. Vamos a ver qué nos traen este año para el Junior nuestros hermanos portugueses. Vamos allá con Nicolás Alves de Portugal. Pensava que iba a ser uma balada, aqui suena rock. Manda avisar que hoje não tô pra ninguém. Hoje eu vou dançar, eu tô falando. Vaya garra O sea, vaya voz. voz más versátil! Es la misma persona, o sea... Cantando... Parecen tres voces diferentes... ¡Oye! Yeah. Esto es bueno, ¿eh? Bueno, vaya estilo Portugal. Me ha sorprendido muchísimo. Creía que iba a ser una balada por la miniatura en el vídeo. Eh, la playa... no sé. Me habéis despistado. O sea, ¿qué ha sido esto? Portugal, o sea, vaya voz Tiene Nicolás Guau, guau, guau Bueno, un toque diferente Para esta edición, porque teníamos mucha balada Mucho tema rítmico Y nada rockero Y este año se echaba de menos Una sorpresa que sea Portugal quien lo trae No estoy acostumbrado A ver a Portugal Con estilo rock en, en Eurovisión Y bueno, Nicolás O sea, es que Qué versátil es con la voz. Me ha gustado mucho esto en el escenario. Puede ser muy bueno. Puede sumar muchos puntos. La verdad que muy bien Portugal. Me ha gustado. Años 70. Podía, podía haber intuido algo yo también con ese título en la canción. Pero no me lo imaginaba. Súper bien. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de nuestros hermanos portugueses. Vamos a ver cómo cómo va quedando esto en el siguiente vídeo, en el vídeo que haré del top, con las canciones que han salido hoy, con la nueva versión de Polonia y con el estreno de Portugal. Vamos a ver cómo queda este top 12. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo.